De Hermann es, hoy leeremos, el cuento La montaña. Hermann es creador de una obra que, por su copiosidad, su personalidad y su vasta influencia, no tiene paralelo en la historia de la cultura del siglo XX. Hasta el centenario de su nacimiento se habían escrito más de 200 tesis doctorales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 la montaña todo transcurre y todo lo nuevo envejece alguna vez mucho tiempo pasó desde aquella feria y más de uno de los que entonces se enriquecieron había vuelto a ser pobre la muchacha de los largos cabellos de oro estaba casada desde bastante tiempo atrás y ya tenía hijos que frecuentaban las ferias de la ciudad en las postrimerías de cada verano. La muchacha de los ágiles pies de bailarina ahora era la esposa de un maestro artesano de la ciudad. Aún sabía bailar magníficamente mejor que muchas jóvenes. Tenía tanto dinero como su marido había deseado en otro tiempo y, según las perspectivas, a la alegre pareja el dinero le duraría toda la vida. La tercera muchacha, la de las manos lindas, era la que más pensaba en el hombre extraño de la barraca de los espejos. Ella no se había casado, es cierto, y tampoco se habían enriquecido, Pero conservaba sus manos delicadas que la privaron por causa de su misma delicadeza de volver a las tareas campesinas. En cambio, cuidaba a los niños de su aldea cuando era necesario y les relataba cuentos de hadas e historias. Precisamente por su intermedio los niños habían conocido la historia de la fantástica feria, de los pobres que se habían enriquecido y de la transformación del país de Faldum en una montaña. Cuando refería a aquellos sucesos se miraba sonriente sus esbeltas manos de princesa y podía creerse, dada su emoción y ternura, que nadie había conseguido excepto ella, una fortuna más radiante junto a los espejos. No obstante haberse quedado soltera y pobre y tener que dedicarse a contar sus bellas historias a niños ajenos. Los que fueron jóvenes en aquellos tiempos eran ahora viejos y los viejos de entonces habían fallecido. Inmutable y sin edad, se elevaba solamente la montaña, y cuando la nieve sobre su cumbre enseguía a través de las nubes, parecía sonreír, y estaba contenta de no ser más un hombre, de no tener que contar más el tiempo de acuerdo con la medida humana. En lo alto, por encima de la ciudad y la campiña brillaban las peñas de la montaña, su sombra poderosa se trasladaba cada día sobre el país. Sus arroyos y torrentes anunciaban abajo, en el rano, la llegada y el término de las estaciones del año. La montaña se había convertido en el sostén y padre de todas las cosas. Crecían sobre ella bosques y praderas con hierba ondulante y flores. Las fuentes brotaban de ella y también la nieve, el hielo y las piedras. De estas últimas brotaba un musgo colorido y junto a los arroyos surgían nube olvides. En sus entrañas había cuevas por las que el agua goteaba como hebras de plataño tras año y de piedra en piedra con una música inmutable. Y en sus abismos había cámaras secretas donde con paciencia milenaria se iban formando cristales. En la cumbre de la montaña jamás había estado hombre alguno. Pero muchos pretendían saber que arriba había un pequeño lago redondo en el que nunca se había reflejado otra cosa que el sol, la luna, las nubes y los astros. Ningún hombre ni animal se había asomado a aquella taza que la montaña ofrecía al cielo, porque ni las águilas volaban tan alto. Los habitantes de Faldun vivían contentos en la ciudad y en los numerosos valles. Bautizaban a sus hijos, se dedicaban al comercio y a la industria, y unos sepultaban a los otros y todo lo que pasaba de generación en generación y que sobrevivía era un conocimiento y sus sueños acerca de la montaña pastores y cazadores de gamuzas los que recogían el heno en las laderas de la montaña y los buscadores de flores vaqueros y viajeros incrementaban el tesoro de esa tradición y tanto los poetas líricos como los narradores se encargaban de transmitirlo. Ellos sabían de cavernas oscuras e interminables, de cascadas sombrías en abismos escondidos, de glaciares profundamente hendidos y también aprendían a conocer los cursos de los aludes y los cambios meteorológicos. Y lo que llegaba a la campiña en lo concerniente al calor, al frío, al agua o al crecimiento, al tiempo bueno o malo y a los vientos, todo esto provenía de la montaña. De los tiempos primitivos ya nadie sabe nada. Es cierto que existía la hermosa leyenda de la feria maravillosa en la que todas las almas de Faldum pudieron formular su deseo. Pero el que la montaña también hubiese surgido ese día, eso no quería creerlo nadie. La montaña se daba, por cierto, estaba en su sitio desde el origen de las cosas, y allí seguiría por toda la eternidad la montaña, era la patria, era Faldum. Pero la historia de las tres muchachas y del violinista eran escuchadas con placer. Y siempre se hallaba, aquí o allá, a un muchacho que se abstraía profundamente tocando el violín a puertas cerradas, soñando con disiparse tras la creación de su melodía más bella para luego volar hacia el cielo como el celestial violinista del cuento. La montaña continuaba viviendo serenamente en su grandeza. Todos los días veía salir del océano al lejano y rojo sol y presenciaba su paseo circular en torno de su apogeo, del este hacia el oeste. Y todas las noches contemplaba el mismo tranquilo camino de las estrellas. Cada año, el invierno, la cubría con una profunda capa de nieve e hielo. Y cada año, en el momento indicado, los saludes buscaban su ruta y, lindando con los restos de nieve, reían los ostros datos de las flores de verano con colores azules y amarillos, y los arroyos saltaban rebosantes, y los lagos ofrecían un cálido azul a la luz del día. En abismos invisibles tronaban sordamente las aguas perdidas. El lago en la cima, redondo y pequeño, yacía cubierto de hielo compacto y aguardaba todo el año para, en el breve plazo de la culminación del estío, abrir su ojo límpido y reflejar el sol durante unos pocos días y las estrellas durante unas pocas noches. En cavernas tenebrosas se detenían las aguas. Las rocas resonaban con un gotear continuo y en gargantas escondidas crecían con exactitud los cristales en busca de su perfección. Al pie de la montaña y algo más alto que la ciudad se extendía un valle por donde discurría un arroyo ancho de claros reflejos entre chopos y sauces. Allí se dirigían los jóvenes enamorados y aprendían de la montaña y de los árboles las maravillas de las estaciones. En otro valle se ejercitaban los hombres con sus armas y caballos, y en la más elevada cima de un peñasco cortado a pique ardía una hoguera imponente, la primera noche de verano de cada año. Transcurrió el tiempo y la montaña. Proseguían parando el valle del amor y el campo las maniobras. Ofrecía espacio a pastores y a leyadores y a cazadores y balseros. Proporcionaba piedras para la construcción y el hierro para las fundiciones. Indiferente contemplaba y toleraba el primer fuego de verano sobre su cúspide. Lo vio cien veces y luego centenares de veces más. Vio cómo la ciudad se extendía y abajo con sus pequeños brazos truncados y cómo crecía más allá de las viejas murallas. Vio a los cazadores olvidarse de sus ballestas y disparar con armas de fuego. Los siglos le pasaban volando como si fueran las estaciones del año y los años como horas. No le preocupó que, durante el curso de los años, en una ocasión, dejase de brillar el rojo fuego del solsticio sobre la planta superficie del peñasco ya en la cumbre. Tampoco le causó preocupación que en el extenso correr de los tiempos el valle de los ejércitos militares quedara abandonado y que en el campo de maniobras crecieran, yalentes y cardos, y no se opuso a que una vez en el largo de curso de los siglos un hundimiento alterara su forma, ni que bajo las rocas desprendidas media ciudad de Faltum quedara reducida a escombros. Apenas si miró hacia abajo y no percibió que la arruinada ciudad no volvió a ser construida. Nada de aquello llegó a preocuparle, pero otras cosas sí comenzaron a darle cuidado. Los tiempos pasaban volando. Y la montaña se había puesto vieja cuando veía salir el sol hacer su carrera y desaparecer ya no era como antes y cuando las estrellas se reflejaban en el decolorido glacial ya no se sentía semejante a ellas las estrellas y el sol dejaron de ser ahora importantes en su vida ahora lo importante era lo que acontecía a ella misma lo que pasaba en su interior pues experimentaba cómo en lo más hondo dentro de sus peñas y oquedades iba trabajando una mano desconocida cómo se iba desmoronando su fuerte sustancia pétrea primitiva y se descomponía en depósitos de pizarra cómo los arroyos y cascadas se devoraban con un impulso cada vez mayor habían desaparecido glaciares y nacidos lagos. Hubo bosques que se transformaron en pedregales y praderas en negros pantanos. Corrían hacia el infinito en forma de puntiagudas lenguas. Y las estrías de cantos rodados, extendiéndose por el país, el cual en sus partes inferiores también había experimentado extraños cambios pues se había vuelto singularmente pedregoso, estaba calcinado y envuelto en silencio. La montaña se recluía más y más en sí misma. Advertía bien que ni el sol ni los astros eran ya sus semejantes. Sus semejantes eran el viento y la nieve, el agua y el hielo. Su semejante era lo que parece eterno y, no obstante, Desaparece lentamente hasta irse extinguiendo de a poco. Mientras tanto guiaba más fervorosamente sus arroyos hacia el valle, hacia rodar con mayor solicitud, sus saludes, ofrecía con más ternura sus praderas a flor de sol. Y le sucedió que en su avanzada vejez recordase nuevamente a los hombres. No es que hubiese considerado a los hombres como sus semejantes. Pero comenzó a buscarlos con la vista, a sentirse abandonada. Comenzó a pensar en el pasado, solo que la ciudad ya no estaba en su sitio. Ni había canciones en el Valle del Amor, ni tampoco quedaban cabañas entre los pastos alpestres. Ya no había hombres allí. También ellos habían pasado, imperaban el silencio y lo marchito. Una sombra se extendía por el aire. La montaña se estremeció al percatarse de lo que la extinción significaba. Y después del estremecimiento su cima se desplomó hacia un costado. Y fragmentos de roca rodaron a continuación por el valle del amor que desde mucho tiempo atrás yacía lleno de piedras y llegaron al mar. Sí, los tiempos eran diferentes. ¿Por qué, si no, se acordaría incesantemente de los hombres? No hubiera constituido aquello un hecho maravilloso antes, cuando ardían las hogueras estivales y cuando la juventud en parejas concurría al Valle del Amor. ¡Oh, cuán dulces y cálidas habían resonado allí esas canciones! La vieja montaña se abismó por completo en sus recuerdos. Apenas advertía el paso de los siglos. Apenas sentía que en sus aguas aquí y allá algo se desmoronaba o cedía con un tronar sordo. Cuando pensaba en los hombres le dolía como una reminiscencia baja de edades pretéritas, una emoción y un amor difíciles de comprender. Un sueño oscuro y flotante, como si en el pasado ella misma hubiera sido un hombre o semejante a ellos, como si hubiese cantado y oído cantar, como si alguna vez en sus días más tempranos hubiese pasado por su corazón el pensamiento de lo perecedero. Las edades transcurrieron, mientras iba hundiendo, rodeada por ásperos desiertos pedregosos la montaña moribunda, se entregaba a sus sueños. ¿Cómo había sido ella en el pasado? No quedaría algún eco, un fino hilo de plata, que la uniera al mundo anterior. Afanosamente escarbaba en la noche de los recuerdos enmohecidos, repasaba incansablemente los hilos estropeados, se inclinaba cada vez más hacia el abismo de las cosas ya ocurridas. En tiempos lejanos no había ardido dentro de ella un sentimiento de comunidad, un amor. Ella la solitaria, la gigantesca. ¿No había sido también allá, en el tiempo más remoto, un igual entre iguales? ¿No le había cantado también una madre en el principio de las cosas? A fuerza de pensar y pensar, sus ojos, los lagos azules, se enturbiaron y se volvieron espesos, se transformaron en ciénagas y pantanos y sobre las fajas de césped y los pequeños espacios con flores brotaban las trocas. Siguió pensando y en una lejanía increíble le llegó una resonancia. Percibió el flotar de unas notas. Una canción. Una melodía humana. Y tembló ante el doloroso placer del reconocimiento Escuchó los sonidos y vio a un hombre, a un adolescente, totalmente envuelto en ellos, que se cernía en el soleado cielo a través del aire. Cien recuerdos sepultados se agitaron y comenzaron a brotar y a crecer. Vio un rostro humano de ojos oscuros y los ojos le preguntaban apremiantes. ¿No quieres expresar un deseo? Y entonces formuló un deseo, un deseo silencioso, y mientras lo hacía, la abandonó aquel tormento de verse constreñida a recordar cosas tan remotas y ya desaparecidas, y se alejó de ella todo lo que la había afligido. Montaña y país se hundieron, y donde había estado Faldum se agitó mucho y tumultuoso el mar infinito, y encima... El sol y las estrellas siguieron su curso. Fin.